Amado, sí, no. eh, sí, en ese sentido y, y desde a, a, en el día de ayer y anoche venía como evaluando así a veces uno va manejando y va pensando en diferentes temas y por supuesto como nos preocupa lo que esté aconteciendo en nuestro país, en nuestra sociedad, con los ciudadanos, los partidos políticos porque del accionar de esto depende nuestra estabilidad, nuestro avance como ciudadanos, como nación. Debemos y hemos visto en los últimos meses, un sinnúmero de situaciones que se han venido presentando en la República Dominicana. Y ante todo esto, nosotros debemos de hacer un llamado a la reflexión. O sea, qué está pasando, qué nosotros vamos, o qué posición o rol vamos a asumir como ciudadanos. Y hago un recuento breve desde César el abusador para acá, para no irnos muy lejos. O sea, nosotros hemos tenido una serie de espectáculos y escándalos en la República Dominicana, propios de una serie de, de, o una película de Hollywood. Hay que recordar todo lo que aconteció, todo, Amado se ríe, todo lo que aconteció, todo lo que sucedió con Ay, estos... En vivo que ¿eh? estamos. Eh, eh, sí, con todo lo que pasó, esta película de la Procuraduría, eh, todo el, arma, el armamento que se armó para encontrar a una persona o buscar y someter a la justicia. Le pusieron un, un GPS. ¿Un GPS? Sí. ¿Pues GPS Debajo de dónde de lo piel. trajeron? Del palacio. Del palacio. Entonces, más de 600 militares vaina, ¿no? involucrados. Y el señor César el Abusador es la hora que ahora, aún nadie sabe dónde está, se desapareció, le pasó igual que a Kirinito. Otro o GPS sea, del palacio. Dios, otro GPS del palacio, o sea, tú te preguntas, tú te cuestionas y dices, pero ¿y ¿cómo es que funciona la justicia en República Dominicana? O sea, aquí la gente hace como hizo Jesucristo, que muere, eh, desaparece y tal vez algún día vuelve y resucita. O sea, ¿cómo tenemos o tienen la capacidad de des desaparecer de la faz de la tierra y nadie saber nada? Un caso tal vez podría ser aceptable, pero ya dos. Parece que les ha funcionado la estrategia, pero eso es por un lado, debemos recordar lo que pasó y esto nace y se entiende que fue a raíz de lo acontecido con David Ortiz que sale todo este escándalo de César y con paisas. Ante todo esto, luego tenemos eh, la situación, luego de, del caso de César el Abusador, ahí casi he seguido, la, lo que estábamos viviendo con el tema de un interés de una reforma constitucional en busca de beneficiar al presidente Medina para que pudiera continuar un tercer mandato, cosa que hubiera sido terrible para la democracia. La permanencia en el poder, en las instituciones, no es sano para nadie. Si quieren instituciones privadas, mucho menos en la gobernabilidad. Pero mira, y... yo no estoy de acuerdo con eso que tú acabas de decir, porque en Bolivia el presidente de Bolivia, Evo Morales, ah, sigue y sigue pero, y sigue, y todo el mundo entiende pero estamos que hablando es, de Evo es un Morales. revolucionario. Ah, pero Evo, Evo Morales no es. Ay, pero ¿cómo ¿Eh? comparar a, a Evo con.? con esta gente de aquí, ¿no? no, o, sea, pero, pero, ¿no? o sea, cuando se hace eh, un buen trabajo... La no, gente... lo que pasa es que la democracia es una. Sí. O sea, tú no puedes ver... Ah, eh, si es Evo, él eh, eh, eh, se que eh, eh, eh, eh, Mojica dijo que no iba. Exactamente. Mojica, y el y mejor y presidente que ha dado Latinoamérica. Sí. Pero, pero dijo, no, no, ya esto terminó aquí. Yo me voy para mi casa, a mi dacha, a vivir Chakra. como yo vivo. a mi, sí. ¿Cómo que llamo? Chaca. Chaca. A, a vivir Chaca. como yo vivo Chaca. en mi Volkswagen. En eso somos... somos Tenemos puntos de contacto muy cercano. No, de lo una de la o sea, de Soy fanático eh, yo, de los de lo ah, lo Incluso, incluso Maduro en Venezuela, si el pueblo ah, no. lo eligió. No, pero si el pueblo lo eligió. No, no, no pero por sea, favor. es un sistema de inestabilidad. Un, un demócrata, un demócrata no es un demócrata, no aunque sí. le convenga continuar en el poder. Exacto. Si es demócrata, se va. Sí. ¿Tú ves? Entonces, no me diga a mí que eh, en el caso de, de, de Danilo Medina sería una desgracia para el país sí. que él siguiera, mientras que eh, Evo Morales Le está causando alguna situación ya, porque real, es que Pero la, tiene que porque es que, ya hay, es una que, gente es no que se puede perpetuar en el poder. Pero es que la permanencia en el poder es el daño que causa a las sociedades. Llega a un punto en que la gente se cansa, se harta, cuando está viendo que los resultados esperados. De una persona, tú lo permites un periodo, vamos, ok, dos con ciertas ya dificultades, pero a un tercero, cuarto, ahí te, entonces te presenta esta situación de inestabilidad, de eh, desconformidad de los ciudadanos. ¿Y qué suma o qué viene con todo esto? Bueno, protesta como eh, la, el, el deseo de la gente de que cambie, de que salga de ese mandato. Ante todo esto tenemos y, y el enfoque que le doy a, a este tema que estoy tratando es lo que ha venido aconteciendo en nuestro país en los últimos meses y ahí planteo el tema de la reforma que buscaba que el presidente Medina pues se manteniera en el poder. Vamos a tomar la llamadita. Buenos días. Buenos Buenas, días. Adelante, adelante. Eh, yo quería dar mi opinión respecto a eso. Adelante. Sí, le escuchamos. Verdad, Oigan, en, en... Yo en las tres períodos de Leonel Fernández, yo voté las tres veces por Leonel Fernández. Muy bien. En el, los dos períodos de la... Por Manilo Martina. Muy bien. Porque soy plenitista 100%. Ok. Muy bien. ¿Ah? Se escucha cortada su llamada. Eh, resuelvan eso y hay que lo llame otra que vez. Celular. Sí, que no hay él está Sí. Ok, ahí está. Sí, soy Sora y voté por Gonzalo Castillo. Muy bien. Entonces, yo lo que me digo es, si a usted le dieron su apoyo y ya usted, ya yo entiendo que el tiempo de pasó y yo di mi voto por ese candidato, ¿por qué tenemos que crearle tantos problemas a este país? Y si usted es PLD, usted lo que tiene que hacer es que, que las cosas sigan corriendo y apoyar ya a su partido porque ya usted perdió. Gracias por su Muchas llamada, por su la llamada. respuesta antes de que Carolina siga eso mm -hmm. es que en la constitución dominicana existe lo que se llama el debido proceso de ley y los derechos una persona no puede ser violentada en su derecho por el hecho de que sea miembro de un partido, adelante Muy bien, gracias Sócrates. entonces en ese sentido y, y el amigo televidente dice, ya gobernó, deja otro tiene todo su derecho de, de aspirar pero hay un punto en, en que tú como ciudadano te cansas y no quieres seguir, o sea, necesitas ver otras oportunidades, otras propuestas, otros proyectos de gobierno, otra visión. Si no resolviste en esos tres periodos, en 12 años, en 8 años, ¿qué más vas a hacer? Entonces, ante todo esto, debemos de recordar, continuando con, con el enfoque del tema, lo que aconteció en nuestro, en nuestro país en esos tres o cuatro meses de desorden, de, de inestabilidad, de tensión que nosotros vivíamos, cuando había este interés de una facción del PLD de buscar una reforma. De